Listo. Lo podía haber hecho yo misma Ese no es el punto Las amigas hacen esto todo el tiempo Ya veo También necesito ponerme el labial Pero tomaré un atajo ¿Mm? ¿Qué clase de atajo es ese? <risa> Lo siento, siempre había querido hacer eso Es tan linda